Los hemos eh, citado a esta conferencia de prensa porque han habido algunas publicaciones sobre eh, los eh, consultores que habría contratado la gestora de seguridad social y creo que, que es importante que eh, demos una explicación, una explicación detallada sobre, sobre este tema. Lo primero que quiero decirles es que lamento en realidad los, eh, eh, los eh, titulares que han ido saliendo sobre este tema eh, sin la debida investigación o sin la de investigación profunda que este caso amerita porque este tipo de información eh, genera no más una suerte de, de confusión entre la población y entre la gente que está aportando al sistema de pensiones. Lo primero que quiero eh, decirles es que hay una gran diferencia entre una persona que es una persona asalariada y una persona que tiene un contrato por producto. En, entre ellos dos, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el, la persona que contratamos por producto es aquella que se le paga por un producto que puede realizarlo en un cierto tiempo. Por ejemplo, yo los puedo contratar a cada uno de ustedes para que me lo haga una investigación. Esta investigación yo les puedo dar 30 días y podemos establecer un monto por esa investigación. Entonces, si esta investigación ustedes la hacen, eh, digamos, en menos tiempo, en 15 días, y si presentan el producto, yo les pago y, se, y es... Es incorrecto que yo pueda multiplicar, digamos, por 12 meses o por 24 meses o por 24 veces el salario o el, el, el pago que les ha hecho para establecer un salario mensual. Que es lo que hace esta publicación de, de, de este matutino, que hace que, que el monto que nosotros vamos a pagar por el producto lo divide entre 24 meses, que es lo que duraría la consultoría, y establece que ese sería un salario mensual. ¿Por qué es diferente el, el, el, salario, el salario o el pago de un consultor por producto? Y eso es lo que quisiera mostrarles. Un, un consultor por producto, ¿qué, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer si queremos asemejarlo? Por ejemplo, un consultor por producto tiene que emitirnos una factura. Eso quiere decir que sobre ese monto que le estamos pagando al, al consultor, él tiene que pagar un 13% de IVA más un 3% de, de, de impuesto a las transacciones y además cuando termine la gestión, él tiene que hacer una, una, un estado financiero donde también tiene que pagar el 25% sobre las utilidades que él pueda eh, generar o que esté generando estas consultorías. Adicionalmente, esta persona no tiene seguro de salud como tiene cualquier asalariado. Cada, cada uno de nosotros que tenemos una dependencia laboral, eh, nuestro empleador paga 10% sobre, sobre nuestro salario y el consultor debería de lo que se le está pagando pagar este 10% si quiere tener acceso a salud. También tiene que pagar su AFP o sus, eh, su aporte a, a la seguridad social y en el caso de los independientes, ellos tienen que pagar un 14, 42%. Adicionalmente, tienen que pagar un aporte nacional solidario, que dependiendo del monto está entre 1, 5 o 10%. Y adicionalmente, estas personas no tienen aguinaldo. En todo caso, esta, esta división que ha hecho este matutino, en vez de dividir entre 48, debería haber dividido entre 50, porque cualquier asalariado tiene derecho a un aguinaldo, tiene derecho también a, a una vacación que es eso también está cubierto por un empleador y estas personas que, son, eh, que tienen eh, consultoría por producto no tienen vacación y eso va sumando eh, el, el porcentaje que deberíamos descontar de este monto que ellos ganan. Entonces es bien importante que si nosotros queremos equiparar un, un salario de una persona que tiene una dependencia laboral con alguien que está haciendo una consultoría por producto, tengamos que eh, deducirle de ese monto total todas estas, estas prestaciones que él debería pagar o que eh, debería eh, pagar el empleador por él si es que fuera un, un asalariado. Entonces, eh, yo creo que, que para que uno pueda equiparar, como ha hecho este matutino, lo que gana una persona, un consultor por producto por mes respecto a un asalariado, deberíamos hacerle todos estos ajustes. Eso es bien importante. El segundo tema que es importante tener aquí es el tema que para que nosotros contratemos gente que nos pueda ayudar en la gestora, necesitamos técnicos especializados. Y eso es bien importante porque ustedes pueden decir, en el mercado hay gente que que vale que, que puede eh, venir a trabajar a la gestora con, con, menos, con menos salario. Pero ¿qué es lo que, que está pasando en este momento? Nosotros no necesitamos, digamos, economistas, administradoras que no tengan experiencia en, en, en el tema. Estamos ante un proceso bastante complicado, donde necesitamos gente que conozca del sistema de pensiones. Lastimosamente, este, este, este, este universo de, de eh, profesionales especializados es muy pequeño en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos dos AFPs. ¿De dónde podemos sacar gente que conozca en detalle los procesos? Básicamente son de las dos AFPs. En este momento tenemos una gran pugna, ¿por qué? Porque tenemos las dos AFPs que necesitan de sus profesionales quedarse hasta el momento de, de, de la transición, hasta que empiece a, a, a funcionar la gestora. Tenemos una empresa que es la que está haciendo el software para la gestora, que necesita de nuestros profesionales porque ellos han traído un software enlatado que, que es un software de pensiones, pero para adaptarlo a nuestra realidad, necesita gente que conozca el sistema de pensiones boliviano, no necesita cualquier persona y hay una pugna con ellos. Y además tenemos a la gestora que necesita a los profesionales para que puedan, puedan implantar de, de buena manera el funcionamiento de la gestora. ¿Qué tenemos en este momento? Una lucha entre, las, entre la gestora, entre las AFPs y entre, en esta empresa de software, que hace que los, hoy día los, los, los profesionales que trabajan en las AFPs sea muy... Muy, muy requeridos. Es más, las AFPs han venido al Ministerio a quejarse que la gestora les está, les está tratando de, de, de quitar su gente y ellos nos han, nos han dicho, si nos siguen quitando más gente de, de las AFPs, nosotros no vamos a garantizar que, eh, que podamos eh, transferir en, en, en los tiempos necesarios toda la información que tienen las AFPs. Entonces, tenemos eh, profesionales bastante, eh, bastante requeridos. Y para, para que nosotros podamos tener estos profesionales, también tenemos que pagarles un salario que esté de acuerdo a lo que realmente estas personas ganan en el mercado. Las dos AFPs, para que su gente no se vaya, si, usted, si hubiese habido esta, esta investigación por parte de este matutino un poco más profunda y hubiese preguntado, así como que ha, ha querido preguntar los salarios de, de, de, de, de, de estas personas cuando estaban en el AFP, se, se van a enterar que si a la, a, la, a la gente que se está quedando las AFPs hasta el momento de la transición les han ofrecido un bono de fidelidad de 12 sueldos más si es que se quedan hasta ese momento las dos AFPs y adicionalmente les han prometido a los principales ejecutivos que los van a eh, reubicar en las propias empresas del grupo en el exterior. Entonces, es bien importante tener claro qué tipo de profesionales estamos, estamos contratando y qué tipo de, de, de, de requerimientos tienen y, y cuál es el, el, el mercado, cuál es el, el, la demanda que tienen estos, estos, estas personas. Una cosa que es muy importante también decirles es que cuando nosotros hemos eh, buscado nuestro gerente, la gestora, y eso es importante tener en cuenta, lo hemos hecho junto con la COP. Y la COP sabe lo que nos ha costado, lograr conseguir una persona que con el salario que teníamos, que ofrecíamos, que era de los 35 mil bolivianos, podamos tener una persona que, que, que sea eh, suficientemente capaz para poner, eh, poder eh, llevar este proyecto con éxito. Realmente nos ha costado porque hemos recibido como 200 currículums. De esos 200 currículums, prácticamente muy pocos cumplían la experiencia en pensiones. Y, y, y hemos tenido que contratar el, el, el mejor perfil dentro de esos 200 que hemos tenido. Entonces, creo que la COP es consciente de que este, de, de, de que este tema es complicado, por eso es que en, en algún momento nosotros hemos tomado la decisión de no contratar por, por, por siempre un personal de plantas, sino contratar con consultores que nos permitan que podamos llegar al, al, a la transición, al funcionamiento de la gestora pública de pensiones con la suficiente eh, solvencia para que la gente esté tranquila. Este tema de, de la gestora es un tema muy sensible y por eso es que nosotros realmente no hemos escatimado esfuerzos para que la gente esté tranquila de que sus aportes van a pasar de la misma manera que hoy están las CFPs a la nueva gestora. Cualquier falla que nosotros tengamos en este proceso de transición puede ocasionar que la gestora nazca de, de, de mala manera y la gente desconfíe de, de, de la nueva gestora y del sistema de pensiones. Por ello es que es importante y es muy sensible el tema de, de, de generar la confianza y contratar los, los, los mejores profesionales que tengamos en el medio respecto al tema de pensiones. No necesitamos, como les decía en algún momento, gente que, que, que pueda ser muy capaz en el tema profesional, pero que no conozca el sistema de pensiones. El, el, el, la... Empresa de software nos va a entregar un software y lo que nosotros necesitamos es que este software verificar que este software esté funcionando de la mejor manera. ¿Cómo podemos hacer con personas que conozcan a detalle cada funcionamiento? Por eso tenemos gente, gente que, que va a verificar el tema de la prestación, el, el tema de afiliación, gente que va a estar eh, viendo detalle a detalle el tema de cobranzas, el tema de sistemas que esté funcionando de la mejor manera y por ello nosotros necesitamos una contraparte de gente que conozca el tema. Las personas que se han contratado son personas que tienen más de 20 años en el sistema de pensiones y por eso es que eh, realmente creemos que de, de, de, el, el, los, los montos de las consultorías que le están pagando están eh, eh, debidamente eh, justificadas. Otro tema que también me gustaría mostrarles es lo que realmente ganan estas, las personas especializadas en el medio. Las dos AFPs, el, el gerente de, de, de cada una de las AFPs, uno gana 108,300 y otro gana 137,850 en este momento. A esto, si ustedes le suman todas las cargas que les he mostrado anteriormente, van vale a decir que estos tienen aguinaldo, tienen bono, tienen, tienen vacaciones, tienen, y, y, y ese salario de 108 mil va, eh, va, va a ser muy por encima de lo que está ganando una persona normalmente. En las aseguradoras, un gerente gana entre 47 mil y 108 mil bolivianos. Estos son los salarios que se ha sacado de las personas que hoy día trabajan y son salarios totalmente reales. Y en las entidades financieras un, los gerentes están entre 70.000 y 156.000 mil bolivianos eh, eh, que, que ganan estos gerentes. Entonces, si ustedes se, se fijan, para que nosotros podamos conseguir gente realmente eh, que, que tenga experiencia, tenemos que por lo menos tratar de acercarnos a estos salarios, si no, no vamos a poder conseguir gente que tenga la experiencia y tenga la formación o, o la formación necesaria para, este, para estos cargos. Otro tema que me gustaría mostrarles es hoy en día las FPs están cobrando 0.5% de lo que nosotros estamos aportando, vale decir que de estos 14 eh, 71 que perdón, de este 1271 12, que aportamos, 05 se va como comisión a la a la FP. Adicionalmente ellos cobran a los jubilados cuando les pagan su pensión les pagan 1.31% de la subvención, les descuentan 1.31% como una comisión de pago. Nos están cobrando 0.85% de administrar los fondos de riesgos común y riesgo profesional. Y adicionalmente nos están cobrando 0.2285% sobre los 14 mil millones que ellos están administrando de, de, de, de, de todos nuestros aportes. Una vez que empiece a funcionar la, la, la gestora, Únicamente nosotros vamos a eh, cobrar el 0.5%. Vale decir que todas estas, estas comisiones, eh, el de los jubilados, el del Fondo de Riesgo y la administración del fondo, van a desaparecer y lo único que va a eh, cobrar la gestora es este 0.5%. ¿Para qué va a servir este 0.5%? Básicamente es para adquirir infraestructura para que funcione la, la gestora, eh, no solamente infraestructura física sino infraestructura tecnológica vamos a tener adquisición de, de, de hardware y software eh, vamos a pagarle los 120 millones que hemos aportado como, como, como préstamo para la, para la gestora los salarios de, de, de la gente que trabaje en, en, en la gestora y los servicios para eh, ofrecerles a los asegurados ¿De dónde sale todo esto? Solamente de este 0.5% que nosotros vamos a cobrar, como cobran hoy día las FPs, sin cobrar las otras comisiones, como les decía. El otra, la otra plata, esto que nosotros aportamos, el 10% para nuestra jubilación, está en un fondo que es el Fondo Autónomo, el Patrimonio de ahorro Colectivo. Este dinero, estos 14 mil millones de nuestros ahorritos para nuestra jubilación, no los estamos tocando. Vale decir que todos estos salarios, todos estos costos que nosotros estaríamos gastando eh, con, con la gestora están saliendo de esta comisión. No están saliendo como en algún momento alguien ha querido hacer que, eh, que eh, creer de los aportes de la gente eh, para el sistema de pensiones. Eso no se toca, es un patrimonio autónomo, nosotros no lo estamos tocando y solamente nuevamente los salarios o todo lo que vamos a gastar en, el, en la implantación de la gestora, está saliendo de este 0.5% que, como les decía anteriormente, eh, eh, se ha rebajado de lo que hoy día cobran las, las FPs. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería comentarles respecto a este tema. Como les decía al comienzo, me, me, yo lamento mucho que, que la investigación o la información que han sacado en el, matutín, en el matutino eh, estos últimos tres días no hayan hecho esta investigación o hayan hecho por lo menos esta, esta asemejación o esta asimilación de lo que es un consultor por producto respecto a un, una, un, una persona asalariada que va a permitir eh, establecer cuál es un salario real o una equivalencia a un salario de un asalariado por parte de estos consultores que se ha eh, contratado. Gracias. Eh, vamos a iniciar un ratito, por favor. Hans eh, Peñalosa, por favor. Gracias. Eh, buenas tardes, eh, ministro. Eh, ¿cuál, ¿A cuánto asciende el monto por los tres contratos que ha suscrito el ministerio con estas especialistas y el pago del mes ¿a cuánto se mantiene? ¿A 104 eh, millones de bolivianos? 104, perdón. Bueno, a ver, nuevamente es bien importante. El ministerio no es el que ha contratado, es quien ha contratado es la gestora. Segundo, el monto del contrato por dos años es de 2.5 millones de bolivianos. Este monto... No es que se le paga 104 mil nuevamente, se está pagando 2.5 en función a los productos que ellos nos van a ir presentando. No es que cada mes el señor va a ir a la ventanilla y le van a pagar el, el 2.5 dividido entre, entre 48 o entre 50, que si, si debería ser más exacto, pues, si, si nosotros deberíamos pagarle aguinaldo. El, estos señores van a ir presentando productos que están establecidos en el contrato. Y en función a esos productos, cada uno tiene un precio. Como les decía hace un momento, es como que yo te contrate en este momento para que me lo hagas una investigación, me presentas la investigación, te pago. Entonces, estos señores, lo mismo, tienen varios productos que van a ir presentando y en función de estos productos, van a ir, se les va a ir pagando y, y ellos van a tener que ir emitiendo sus propias facturas y demás para que eh, se les pueda pagar. Otra ¿no? eh, ¿Otra pregunta? el deber. Buenas tardes, ministros, eh, ministro. Eh, en lo último, por favor, que usted ha señalado, este 0,5% eh, de esta comisión, eh, ¿cuánto es en valor económico? ¿Cuánto, ¿Cuánto llega a ser para la movilización de todo esto que usted dice, los pagos, los sueldos y todo esto? Y por otro lado, también había algunas, no sé si denuncias, pero se, se, se hablaba también de los servicios de computación de una empresa panameña, por el cual este, que no tendría registro en, en, en el país, pues, cómo se habrá contratado esto, porque bueno, nosotros conocemos que hay una ley o un de decreto para la contratación extranjera, ¿no? pero se señala de que no tiene registro. No sé si con qué parámetros normativas se habrá este, hecho esta, este, estos servicios, esta contratación de estos servicios. Y Por otro lado, también se señala de que, del alquiler, ¿no? de, de donde está funcionando ahora la, la gestora, que tendría un valor muy alto por por algunos meses nomás, eso quisiera que nos explique, por favor, si es posible, gracias. Bueno, en realidad eh, el, el monto exacto de, de este 0.5 no lo puedo decir, solamente de eh, aproximadamente hoy día las FPs están recaudando entre 100 millones de dólares, más o menos aproximadamente por, por mes, y ahí habría que sacar el, el 0.5%. Respecto al tema de, de, de, de la empresa que tú dices es una empresa, no es panameña, en realidad es una empresa eh, costarricense. Eh, la forma de, de, de contratación de esta empresa ha sido... Nosotros hemos establecido, hemos identificado, en realidad la, la gestora ha identificado los ocho proveedores de pensiones más grandes en Latinoamérica, en Latinoamérica. Uno de ellos era esta empresa que se llama CISDE. Y a estos ocho se les ha invitado a presentar sus propuestas. De, estos ocho, de estas ocho empresas... Seis han declinado eh, presentar porque era un trabajo bastante importante el adaptar los sistemas de pensiones a la normativa boliviana Y dos se han presentado que es CISDE y es una empresa eh, colombiana Estas dos empresas eh, CISDE y la colombiana son las que les, ha, les han proveído el software a futuro Como también la colombiana les ha proveído el software a previsión Por eso es que ellos se han animado a presentar eh, su, su, sus propuestas porque ellos ya conocían el mercado nacional entonces, de estas dos, el mejor precio que nos ha ofrecido ha sido CISDE y así se ha contratado. Es falso que, que, que, que esta eh, no tenga eh, eh, los registros de dónde está. Eh, es más, CISDE es una de las más grandes eh, proveedoras de software de pensiones en, en, en, en Latinoamérica. Ha estado en Costa Rica, Panamá, eh, Colombia y ha proveído incluso en, en, en Bolivia, en Perú y en, y en Bolivia ha hecho el software para el futuro de Bolivia. Entonces, eh, Creemos que la, la, la, el respaldo técnico, la, la, la experiencia que tiene esta empresa es de las, ¿cómo se llama? De, la, de las mejores. Respecto al tema del alquiler, ese ya es un tema que lo, lo, lo está manejando el, el, la gestora adentro mismo, porque digamos que son los, los gastos menores, pero de todas maneras este alquiler es de manera temporal. Eh, la, la, la, la, la gestora va a funcionar aquí en la en la, en la eh, calle Reyes Ortiz, ahí es donde hemos contratado hemos comprado un, un inmueble y una vez que, que, que se adapte este inmueble, vale decir que tenga sus, sus eh, lugar donde podamos poner el, el, los servidores, podemos poner todo el cableado y demás eh, seguramente pues, se, va, se va a trasladar a este, a este, a este a su nuevo local ¿no? Página 7 Gracias Ministro, buenas tardes Usted ha hablado de, estos, de estas personas, o a sea, los especialistas, ¿dónde van a desarrollar ellos sus actividades? Se decía de que son del interior, si no me equivoco, son de Santa Cruz. También en una segunda cosa, usted ha mencionado de que ellos han sido contratados por productos. ¿Cuántos productos están previsto que entreguen o cómo, están, cómo está la contratación? Y en la tercera, eh, se decía de que eh, por lo menos en septiembre iba a arrancar la nueva gestora. ¿Esto se ratifica? ¿Hay nueva fecha? Bueno, en realidad eh, el, los, los consultores eran personas que no sé cuál será el origen de ellos, pero son personas que de, sí vivían en Santa Cruz, que trabajaban en, en, en previsión. Eh, desconozco si ellos se han, se han eh, eh, desplazado a, a La Paz. Pero no nos olvidemos que esta es una consultoría por producto, no es una consultoría que, que, donde una persona tenga que ir a cumplir un, un horario. Lo importante de, de, de estas personas es que vayan entregando los productos que se han establecido en el contrato. Los, los productos que tienen que entregar, ese es un tema que ahorita no te podría decir porque son eh, varios productos en estos 24 meses que seguramente están establecidos en el contrato que... Eh, eh, está, está eh, publicado, está a disposición de ustedes, entonces ahí van a establecer todos los productos que ellos tienen que eh, establecer. Y en el tema del funcionamiento, eh, nosotros por ahora, ese es un tema que la gestora lo está eh, manejando, eh, nosotros eh, prevemos que ellos, tenga, eh, que ellos cumplan eh, la, la, las fechas que, que, que se han establecido. Eh, por ahora nosotros no tenemos alguna información de que, de que esta fecha vaya a variar. Eh, entonces, en ese sentido, eh, ratificamos todavía la fecha de, de, de funcionamiento. ¿Cuándo es la fecha? Es mediados de septiembre, ¿no? La última... Por eso les digo, esa es la fecha que se ha en el decreto. Por ahora no tenemos ninguna ninguna información, ninguna otra cosa que esto se vaya a atrasar. Y, y, y, y bueno, eh, yo no estoy día a día en la gestora, por eso no te puedo decir 100% si, lo va a ser, si va a ser, ¿no? Eh, cambio la última. Eh, ministro, por favor, una puntualización. Eh. ¿Cuánto va a ahorrar la gestora por estos otros eh, porcentajes que cobraban las AFPs por administrar estos recursos? ¿Cuánto va a significar esto en ahorro para la gestora pública? Uy, no sé, sí, es bien complicado que ahorita tendremos que ir a multiplicar estos porcentajes por, lo, por, el, por los fondos. Por ejemplo, el, en el caso, en el último este de... 0.22.85, deberíamos multiplicar este 0.22.85 por 14 mil millones de dólares, que parecería un monto bastante bajo, pero por, el, por la cantidad de, de dinero que, que están manejando las FPS, es, es realmente es, es, es, son montos muy altos. Y una cosa también que es muy importante que, que, que conozcan, es que las utilidades que tenga la gestora, después de, de haber cumplido con todos estos, no son utilidades que la gestora le va a pasar al TGN o no, sino que van a beneficiar a los propios a los, propios, a, los, a los propios asegurados. Vale decir que una vez que nosotros logremos ya que la gestora esté esté funcionando, haya cubierto sus costos fijos y sus inversiones, todo lo que vaya generándola la gestora va a ir a, en beneficio de los propios eh, asegurados porque va, va, va, a ir, va a formar parte de lo que es la eh, el Fondo Solidario. ¿no? Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Ministro, sobre la modificación de la ley 065 que ha la boliviana? Bueno, en realidad, eh, en ese tema es bien importante eh, recalcar. Nosotros hemos estado desde noviembre del año pasado eh, en negociación con, con la Central Obrera Boliviana y eh, hace aproximadamente un mes eh, hemos firmado un acuerdo con ellos donde eh, establecemos los nuevos montos de, de la pensión solidaria. Entonces, una vez que hemos llegado a un acuerdo con ellos, eh, vamos a hacer el... el la, la, la gestión necesaria para que podamos cambiar la, la ley con estos nuevos montos ¿no? gracias